las primeras palabras en unas condiciones muy duras como veis de altísimas temperaturas agradecer el trabajo de todos los profesionales que han estado eh, aquí y gracias a esa buena coordinación institucional creo que bueno pues entre todos han ayudado a, a la buena consecución de, de este incendio dos eh, estamos ya en nivel uno eh, se ha bajado a nivel uno hace aproximadamente media hora eso quiere decir que desactivamos medios externos trabajamos con medios eh, propios del gobierno de Navarra eso no quiere decir más que vamos a seguir muy atentos a la evolución, porque dada la sequedad, las altas temperaturas tenemos que seguir en la evolución pues, eh, muy encima eh, para que bueno, pues el tema no se descontrole, pero que bueno que si hubiera cualquier problema se puede volver a escalar al nivel 2. Desde luego no es lo deseable, como digo, ahora estamos en el nivel 1. Eh, bueno, hay que hacer, bueno, en una visión preliminar, aquí habría alrededor de unas 500 hectáreas afectadas, como digo es una visión pro, eh, provisional, será el Departamento de Medio Ambiente con sus técnicos eh, quien determine finalmente bueno, cuál ha sido la afectación y bueno yo también terminar con un mensaje a la, al conjunto de la ciudadanía de navarra, por favor precaución. Estamos con unas altísimas temperaturas que van a durar todavía unos días. Eh, que seamos muy cautos en bueno, pues en nuestros comportamientos para evitar posibles incendios. Como bien saben, esto ha sido derivado de un rayo, de la tormenta seca, pero bueno, pues que la acción humana pues, eh, no influya en que podamos tener otros, otros sustos y esto es la responsabilidad de todos y de todas. Gobierno de Navarra.